Hoy le hablamos a todos los venezolanos. Le hablamos a nuestros estudiantes, a los jóvenes, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hermanos. Nosotros hemos sido víctimas de los ataques violentos por parte del régimen y la dictadura. Aquí no hay armas, aquí no hay violencia. Aquí lo que pueden ver es un grupo de jóvenes que quieren un mejor futuro y que quieren una Venezuela diferente. Estamos claros de que quieren dar 2014, caen da costa y Redman. tres años luego vinimos a ganar la guerra al principio nos movía la indignación e impotencia ahora comerán las verdes las maduras son nuestras siempre dicen que la unión hace la fuerza pero esto no es fuerza esto es venezuela promovemos paz aunque les cueste entender que aunque somos menores no vamos a retroceder que somos estudiantes Quién soy primero, nadie antes que el guardio Paco Y con este gentío somos el futuro andando Por si estás dudando, escúchanos Estudiante, estudiante, estudiante, estudiante Usando bombas de gas como balas que te crees, atropellando No, aquí todos gritamos Combrío muera la opresión Siendo muestra del ejemplo que Caracas dio Mataste a Pernalete También a Armandito Reprime sin sentido Aún así insistimos Vios salones vacíos Comedores más fríos Libertad nuestro vicio Violencia a su estilo Es cuestión de tiempo, solo escucha el TikTok El grito de guerra ya le sube la tensión. Si se muere un Paco, no será por represión lucha también es por ustedes, ustedes también se están mandando un sueldo que no les alcanza para nada. Ese uniforme, igual que el de la guardia, igual que el de los militares, antes era de honor. Ahorita veo uno un uniforme de eso y lo queda a rechera. porque nos están reprimiendo a los que estamos luchando para que ustedes también vivan un país diferente.